que nos están viendo, a todos los que nos están viendo, un cordial saludo. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero me estén escuchando bien. El día de hoy estamos aquí en vivo con este reto, que es el reto Bumper Bot. El reto Bumper Bot es un reto que consiste en un robot autónomo que debe sacar 10 obstáculos, en este caso son 10 vasitos, que están en una pista. Algunos tienen la pista elevada, por reglamento es elevada, pero si la dejan plana, tiene que tener una franja alrededor de unos 20 centímetros. Y el robot tiene que estar en la capacidad de siempre estar detectando tanto la línea del perímetro como la línea del centro. Entonces, no siendo más, para poder empezar, vamos a presentar primero a nuestros jueces. El día de hoy, Regio Montano desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos acompaña el niño genio de la robótica. Aquí, Antonio Cortés del canal Robocord y también el... Coordinador regional de RoboJam Monterrey. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, pues, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, este, Eduardo, por estar aquí. Este en otro RoboJam aquí y virtual. Así que, pues bueno, este, es un honor tener aquí a todos ustedes este, participando. Son 17 equipos, así que, pues bueno, vamos a ver quién va a ser el mejor. Este va a ser un honor aquí tener al otro juez aquí, aquí conmigo. Pero bueno, sí, éxito a todos. Bueno, y desde el cono sur, casi que desde la parte más sur, no, no, no la Patagonia, pero muy cerquita, desde Torques, Argentina, nos acompaña nuestro amigo An Aníbal Mazzarini. Aníbal, Aníbal ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Eduardo? Hola Antonio y hola a toda la audiencia de Latinoamérica y de todo el mundo que nos está siguiendo por Facebook. Muchísimas Uy, gracias claro. por la invitación. Es que, estás es, que es, es internacional, o sea, aquí, aquí nos ven de todas partes. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De, de, para para formar parte junto con Antonio del Jurado. Y bueno, este, ojalá se diviertan. El resultado es algo anecdótico nada más, es algo estadístico. Lo principal es divertirnos y seguir aprendiendo esto que tanto nos gusta, que es la robótica. Bueno, les recordamos a los que nos están viendo que vamos a tener tres rondas. La primera ronda es para todos los equipos. Tenemos 17 equipos de varias ciudades de Colombia. Tenemos equipos manga Bogotá, Pasto, Medellín, Bogotá y desde otra zona de aquí Antioquia, que es el retígeno muy cercano. Y tenemos invitados especiales, que son dos equipos de nuestros amigos del Eco Colegio de Paraguay, Fernando de la Mora, que es ahí cerca de Asunción. Ahí también estarán con nosotros. Entonces, bienvenidos, espero que lo disfruten y ahora sí vamos a empezar. Entonces, Antonio, ¿nos dices con qué equipo empezamos, por favor? No, no se te escucha, pero te estamos leyendo los labios muy claros. Ah, por eso digo que tiene el micrófono apagado. Eh... Este, bueno, aquí tenemos como el primer equipo, el robot Cafebot, del equipo Cafebot. Así que, pues bueno. Eh, el profe Javier. A ver, profe Javier. Ahí estaba compartiendo. Hola, Javier. Listo, ahora sí. Hola, hola. Perfecto, Javier. Pues, si puedes eh, retrasar un poquito la cámara, un poquito más atrás para poder que la veamos de forma completa la pista, ah, excelente ahí está súper bien y, y ya creo que jueces ¿estamos listos jueces? Espera, la no, hágale mientras que usted va cuadrando, pero nosotros vamos cuadrando, jueces, ¿nosotros estamos listos? yo no llego a ver la parte de abajo de la pista sí la tienes es que tirar tiene ah. un poquito más para arriba o más para atrás, porque no se ve ahí, ahí, ahí, ahí sí se ve perfecto sí. listo espéreme tantico quiero fijar la cámara es que usted dice espéreme tantico y vuelve y me dispara la cámara <risa> Ya, ya, ya, ya ahí se ve bueno. ya perfecto gracias Javier Aníbal y Antonio, ¿estamos listos? Sí, sí. 120 segundos. El tiempo que nos utilice es, es bonificación en puntaje. Entonces, no hemos, de, no hemos dado, no hemos dado, no hemos dado el punto de partida del robot. Entonces, si nos esperan un momento, un momento ya lo voy a, a mostrar sí, ya vamos, ya vamos espérenme un segundo eh, un detallito que se nos había pasado porque yo sí lo tengo pero no lo tengo acá, un segundito yo lo abro y ya se los muestro entonces el primero va a ser es importantísimo porque de eso eh, depende muchas veces la, la performance de cada robot. Claro. O sea, el el, el claro punto que de sí. inicio. El punto de inicio. Entonces vamos a... hasta o la a prueba. Exactamente. Uno, dos. Un momentico, ya lo voy a, um, ya lo voy a, a compartir. Entonces... A ver que ay, me lo un paint. Listo, no importa. Aquí, aquí. Lo vamos a mirar. Entonces yo lo voy a compartir. Eh, te, lo, te lo mando, se lo va a mandar a un momentico Jueces, lo compartes tú, Antonio, por favor. Listo. Ok. Lo voy a mandar por acá. Ya tengo los, las tres posiciones. La primera... ¿Quieres la pista? Yo no parría es, en, la, en la parte del centro, mirando para arriba. O en este caso, para, para afuera, para el exterior. ¿Sí? Okay. Sí, ¿Sí quedó claro todo para todos? Ahí, ahí ya te mandé las tres, Estonia. Uh, vale. Sí, es. ya me, yo las tengo. Listo, gracias. Ya, ese detallito no había pasado, por pa, pa pasar. Yo las tenía, pero bueno, ahí están. Entonces, ahí vamos a empezar todos, todos eh, a participar. Los robots y los vasos están en posiciones estándar. Y quedamos atentos a la cuenta del participante. En el momento, fíjense que si sí está prendiendo el robot todo, porque en el momento que usted dicen 1, 2, 3, empieza el tiempo y no nos detenemos no tiene, tiene que contar antes de prenderlo no Porque es que okay, si va no... a Listo, cuento. Sí, listo. Uno, dos, tres. Y en este momento, el pie es el robot de café bot. Wow, hizo un fatality con tres al tiempo. Él va con todo muy claramente. Detecta la línea, es muy claro que lo puede hacer. En este momento, ahora, bueno, todavía tiene cinco sí. vasitos adentro. Todavía hay cinco vasitos adentro que está tratando de sacar. Tiene dificultades. Bueno, quedan cuatro. Sí. No veo, no vemos, no vemos la parte Ahí. de arriba. No, no, no, un el celular, por bueno, favor. Eso, así. Listo, quedan tres adentro aún. Dos. Queda, Dos, un a ver, queda uno. Nos va a poner a, a, de infarto ese, ese vasito. ¡Uy! ¡Híjole! ¡Ah! Oh, ¡Se sí. salió! Bueno, nada bueno. que hacer. Puntaje, chicos. 90 puntos, ¿verdad? 90 puntos. Muy bien. Listo, perfecto. Ahí vamos. 90 puntos para esta primera ronda del Café Bot. Muchísimas gracias. Sí, esa... Afortunadamente ahí se salió tratando de buscar ese último vasito y no lo pudo encontrar. Bueno, ahora, ¿con quién seguimos? Seguimos ahora con el robot de cortocircuito, del equipo de cortocircuito. Cortocircuito, nuestros amigos del de Colegio Minuto de Dios Siglo XXI desde Bogotá, la profe Angie. Una guerrera de la robótica también, siempre ahí presente. Bueno, chicos, a la cuenta de ustedes, jueces, ¿estamos listos? Listo. ¿Listo, ¿Listo? ¿Listo jueces, eh, chicos? No los escuchamos. A la cuenta de ustedes. Antes cuenta tú. Ya. Este... Y, y... ¿Ya? No, y no Cuentas. Uno, dos, tres. Y en el tres lo prendo. ¿Listo? Oh. Tres, dos, uno, ya. Ok. Va muy bien. ¡Wow! Hace una extraña vuelta ahí el robot. Pero ya va sacando sus primeros vasos, claramente está identificando la línea, quedan seis vasos aún adentro, pero cada vez quedan menos, wow, ahí todavía quedó uno mordiendo un pedacito de línea en la parte de arriba, estamos viendo, bueno. Hay que ver que a veces tener esas estrategias aleatorias pueden resultar muy bien y a veces no tan bien, ¿no? O sea, depende mucho de la programación de los giros, exactamente. Ahí se nos quedó en un loop que se está quedando mucho en esa esquina, y eso puede estar perjudicando al equipo eh, pero bueno no hay va a tratar de salir de pronto cada vez lo hace un poquito mejor creo que ahí de pronto uy se va! no lo saco Puro, eso bueno, no importa. Ya en este momento, tiene ya 60 puntos asegurados. Wow, lo sacó 70. Ahí nos queda... Ah, no, 60, perdón, porque todavía hay uno que está por ahí tocando eh, línea. línea. ¿Cómo vamos de tiempo, jueces. Un minuto 20, sí. Listo. que todavía nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí. No, pues yo creo que por el patrón de giros muy posiblemente no vamos a, a tenerlo al otro lado. Pero, pero espero equivocarme. De pronto aquí se acerca un poco. No, eso mientras mientras que pase a la parte de abajo, está difícil que se quede para sacar esos otros robots. Últimos cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, ¡tiempo! 60 puntos. ¿Correcto, jueces? Exactamente. Sí, sí. sí. Listo, 60 puntos para nuestros amigos de Minuto de Dios Siglo XXI, Cor Circuito, muchísimas gracias, ya puedes eh, tomar el robot, ya lo puedes apagar, muchísimas gracias, para que no les perdemos las baterías. Ahora seguimos con Eco Colegio, va con Catupiri, que es el del sticker, y luego va en vareta Entonces vamos primero con Catupiri, nuestros amigos desde ahí. Fernando de la Mora en Paraguay. Para que estemos ya listos, eh, pues estamos listos. Sí. Listo. Sí, quiero, quiero que... aclarar algo que los robots anteriores comenzaban desde la parte de arriba. pero Sí, que... es mirando hacia afuera. Que... Claro. Ah, bueno, sí, sí. digamos que en este caso es que no es... sabemos cuál es la parte de arriba para ellos. Claro. Mientras que estén mirando para afuera, está bien. Porque es dependiendo de la ubicación de la cámara, si dan vuelta a la cámara sí, va a quedar claro, igual claro, es sí, pero si está mirando dos. para afuera, está bien sí. si está mirando para afuera, está bien a los efectos a... operativos ahí, ahí está Eso, exacto, ahí, exactamente ahí. esa fue, gracias Guillermo listo a la, a, la cuenta, a la cuenta de ustedes chicos ok, ya uno, dos, dos tres ah bueno, muy bien, le tenía ahí el inicio, muy bien. El robot ha sacado uno. Wow, hay, hay dos que todavía quedan mordiendo línea un poquito. Hay que esperar. Ahí los sacó. Muy bien. ¡Oh! no, se nos salió. 30 puntos, correcto, jueces. Treinta, 30. sí. 30. Aquí en esta categoría no hay nada garantizado, lo hemos vivido eh, en robot Monterrey, un robot que le hacía todos los puntos lo pusimos y antes de salir, en vez de echar para adelante, echó para atrás y se salió de la pista y era, lo hacía, tenía el récord o sea, era una cosa de locos entonces todo puede pasar muchísimas gracias entonces ahora vamos con Embarete Guillermo, seguimos contigo. ¿El otro, el otro robot. Me parece que hay un problema con mi conexión. Ya, ya. Dale. Este... Bueno, cabe aclarar que ya en este momento en Paraguay ya van a ser casi las 5 de la tarde, ¿no? Ya son dos horas más. Y igual que en Argentina. Ah, no, es una hora, en, en Paraguay es una hora, de diferencia. Si sí, allá van a ser las cuatro, en Argentina sí van a ser las cinco ya. Así es. Listo, a la cuenta de ustedes, chicos, jueces. Uno, listo dos, tres. Empieza. Les recordamos a los equipos que siempre que lo vayan prender estén muy seguros de que el robot les va a partir, porque si ustedes dicen unos tres, ya empezamos el cronómetro y lo paramos. Que esté eso claro. Que la vez pasada nos pasó algo por el estilo. O al que llame, que yo no estoy. Mm. Que estoy viendo competencia robótica. Tal cual. Entonces, casi hacen fatality de cuatro, pero se quedó cortito en uno. Hizo tres. Hizo tres. Pero, uy, es que... Está... Que saca y no ha podido sacar esos dos vasitos. Aníbal, le dices al de la pizza que la dejen la entrada, por favor. Sí, tal cual. Listo. Ahí va el... Todavía nos quedan cinco vasitos adentro. Cuatro... Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, no, pero no se me vaya por allá, hermano. Se nos está llenando tres por el mismo lugar. Sí, está... Uy, ahí sí, sal los sí, pero de bien. buenas. Tres sí, más. 50 bueno. bueno, segundos. Uy, ya... ya, ya sete, uy, yo creo que aquí sí... De pronto, Ajá. aquí sí podemos tener algo. Wow. Buscarlos de afuera. Unas buenas vibras, sí, yo creo. No necesitas un GPS, ese robot, para que se ubique, porque lo veo como desubicado en el mapa. Pero bueno, muy bien. En este momento, el robot lo está haciendo muy bien. Está tratando de hacerlo. Y todavía quedan esos tres vasitos ahí, tres vasitos ahí. Tres... segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, 70 puntos. Entonces y muchas gracias. Ese fue el robot en Barete, y ahora entonces continuamos con nuestros amigos de Maple Board Robotics con robot cuy. El robot cuy es de Pasto, Nariño. Para los que les parezca muy curioso el robot, es que en, en, en Pasto, eh, bueno, una de las comidas típicas de la región andina es el cuy. Es una, una, una pues nosotros lo tenemos de mascota, pero es una comida típica de la región. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, robot Bueno, chicos. Bueno, lo podemos dejar ahí para que no perdamos mucho tiempo. Y eh, vamos a dar cuenta de ustedes. Eh, eh, un momentico, espera un momentico. Que es que yo veo que el robot lo veo por fuera no El... hacia afuera o sea, todas las partes del robot tienen que estar dentro de la pista ¿sí me entienden? ahí, eso, ahora sí ok ahora sí chicos ¿listo? A la cuenta de ustedes, entonces. Sí, duro, pero... Tres, dos, uno, go. Va muy bien. Wow, ese también es eh, tipo... O atracio, ¿no? Parece una ranita también el, el, el robot. ¿Al una barredora interesante los sensores están ubicados muy atrás ¿no? ¿No? sí, porque el, el, el centro que es el cuadrito naranja es donde están los sensores claro entonces pero por reglamento sí. vale sí, sí lo que no puede salirse del todo, ¿no? Ahí es donde está a veces la estrategia de la pista. Recordemos que los eventos presenciales son pistas elevadas. O sea, que es un evento presencial, no les funciona. Y aquí tiene este problema, mira. Que no, no, no se devuelve el todo. Ahí, ahí va a estar interesante para que vaya por esos tres del centro. No, no, va, va a estar complicado porque no lo veo que está eh, yendo lo suficiente al centro para como poder tomarlos. ¡Uy! Uh. Me... Uh. Por no hablo. Casi lo saca los tres. Bueno, ahí va. Creo que en otra vuelta de estas, de pronto sí saca ese que queda. Ya va en 90 puntos. Mientras que no se salga. Es una muy buena estrategia. esa ¿Realmente? ¡Sí! interesante, eh, son estrategias, ¿no? ¿no? Es programación, ahí es un paso lento, pero seguro. Claro que me preocupa ese vaso de la mitad, porque no sé hasta qué punto. Ahí. ¡Uy! No! Ay. ¿Vio? Ay. ¿Vio? Ay. ¡Ahí! Le va a tocar dar otra vuelta a toda la pista, para ver si de pronto sí. <ríe> eh, eh, confirma qué tiempo nos queda, muchachos. Nos... Quedan es 15 segundos. Perfecto. Aquí vamos a ver la primera pista elevada del día. Entonces vamos a ver si eso es una ventaja, no es una ventaja. Recordemos que igual tiene que estar censando la línea del centro. Eso es algo que se, está, se hizo muy claro con los equipos. Entonces, eh, Me corres el robot un poquito para atrás. No puede estar la, eh, nada, el robot puede estar por fuera. Tíralo un poquito para... Yo sí si alcanzo a ver bien. Sí, sí. Ah, bueno. que... Muy bien. Le quedan cinco vasitos. Le quedan cuatro. Se sí, ve no que se la línea bien. del centro la detecta bien. También está ahí. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Oh, uy no, tú no, tú no, tú Pero ¿por tú qué ese? Es? Ah. No puede ser. Me muestran, por favor. Bueno, yo creo nombre? que el robot de ahí no sale. ¿Correcto? El robot no, no, no sale de ahí. Me confirman no, los chicos. Sí, el robot se ha quedado atascado. Eh, ¿Puedes enfocar el nombre del robot? Sí, por favor. Otau. Bien, sí. sí. muy bien. Venía siendo bueno, una me pesa buena... ¿Cuántos, bueno. cuántos vasitos quedaron adentro, porque uno que quedó allá con línea, ¿cierto? Sí. Quedaron sí, Uno, adentro. dos, tres. Adentro, 70 puntos. Venía siendo una muy buena actuación. Oh, excel Venía excelente! Iba. iba excelente, iba excelente. Venía muy rápido. Una pena. Entonces, vamos con el robot Airship. Sí, así es. Airship. Si quieren, lo que pueden hacer es nada más Acercan el robot a la, pan, a la cámara Nada más enseñen de qué es el nombre Y luego ya lo pueden volver a poner Así para Para que no batallen tanto En mover las cámaras Toda esta parte, ¿verdad? este Así que, pues, bueno, por favor si, si nos pueden hacer el favor de ir poniendo y todos los vasitos Otra vez para este, Lo que viene siendo la siguiente ronda Del robot Airship Del mismo equipo De Nova Robot Chicos, los dejo ustedes para que vayan haciendo esta parte un momentico. Me retiro, ya vuelvo. ¿Listo? Gracias. Okay, okay. Bueno, ahí estamos viendo que hay todo un equipo de personas trabajando. Un verdadero equipo. Todo, todo el club. Todo el club de robots. Ok, perfecto. Airship. El robot Airship, muy bien. Ahí. Ah, y el robot o se me lo movieron así nada no, me lo enseñaron para la foto este tienen bueno. algo ahí abajo en el suelo por si el robot se cae para que no se dañe por eso quiero que mochilas. sí sí lo tenemos Oh, ok, para evitar que se dañe en caso de, de una caída justamente en, los, en, en las secciones longitudinales de la pista. Ok. Ok, a su conteo, por favor. ¿Sí puede? Uno, ¿Sí puede? dos. Vamos muy bien, ya llevo, ya lleva siete, si no, si no mal estoy. Ahí nada más tenemos, todos estos quedaron exactamente los de cada una de las esquinas. Ya tenemos ocho vasitos, le quedan dos. Vamos, le queda uno. Uno más. Uno más. Ok, si sí vemos cómo estaba detectando tiempo. Bien. Vimos cómo detectaba las líneas, las líneas del medio y todo eso. Este, Aníbal, ¿qué tiempo tienes? Yo tengo que tardó 41 segundos. O sea que ajá. Eh, le están sobrando 79 segundos, que serían 79 puntos adicionales. Ok, serían 179. Muy bien. Muy bien, Muy bien muchas felicidades. Con bueno, eso ya tenemos el primer equipo que logró sacar todos los vasitos del, del cuadro. Así que, pues bueno, muchas felicidades. Y pues bueno, hay que seguir viendo y esperar que todos los demás equipos también lo hagan. Este seguimos ahora con el robot de Space de Nova Robots, por favor. Ahí, por favor, si nada más nos, nos vuelven a mostrar el robot. ¿Cuál equipo seguimos, por favor? ¿Mande? ¿Cuál equipo seguimos, por con el robot space. space con space se lo llevaron. Sí. Y sí creo que creo que le hacen la, le ponen la pila, la, se la como que la tienen cargando, y creo que al momento de que nos enseñen el robot, Ajá. se llevan la pila, la conectan arriba y lo ya lo bueno, eso doctor, es lo que pasa. Sí, ¿verdad? Es así como, como, como estoy diciendo. Sí, sí. Ok, sí, sí, no hay problema. Ok, a su conteo. Uno, dos, tres. Sí se puede, sí se puede. Ok, ahí vemos cómo va el robot ahí sacando... De poquito en poquito, ya lleva tres vasitos fuera. Ahí va. Quedan cuatro. Ahí va. Quedan tres. Otra vez, los de las esquinas están quedando. Esos son los dos. Bueno, muchachos, sí. esos son el dolor de cabeza. Yo estoy viendo que ese es como el, el dolorcito de cabeza de estos robots, ¿no? Sí, sí. Siempre, siempre son los que, al final, que están quedando. Y ahí están dando Pero tiene esas dificultades, ¿no? Entonces quedaron. ¿Cuántos Dos. quedaron? ¿Dos? Sí. Dos. 80 puntos. 80 puntos. Ok. Y ya tenemos al primer clasificado a la segunda ronda, que es. Técnicamente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. sí, sí. Porque van ocho, está primero y eh, clasifican los diez primeros, sí. o sea, lo, los siete más lentos quedan eliminados, lamentablemente, así que Gracias. ya tenemos al primer clasificado correcto exactamente bueno este ahora vamos a seguir con el robot de Swift por favor ahí no me aparecen en la cámara Ok, ese es el robot Swift. Ok, es que ahí lo que lo que hacen en, es, es que agarran el robot, le ponen lo que es la pila para que no se les descargue. Ahí son las técnicas para que siempre tengan la pila bien cargada. Va no, muy bien, Pero listo. Uno, uh, dos, dos, tres. Y uh. lo dejó ahí. Lo dejó ahí en la puntica, ¿no? Nada más, un golpecito y ya lo saca. Muy bien, quedan cuatro. Quedan tres. Y quedan no, dos. Quedan no, no. Van Quedan dos o quedan, eh, tres? Porque quedan, esa de la punta, quedan tres? Quedan tres. Esa de la allá. punta, yo creo que está dentro sí. La punta superior derecha está dentro sí. Oh, oh no, se oh, quedó ahí en un loop infinito. A ver, a ver, ahí vuelve. Bien, quedan dos. Quedando. Esos, esos loops que tiene. Ahí. ¡Uy! Ese, ese, ese fue el primero que iba a sacar. Y ese le está haciendo mucha. Ahí, ah, uy, no. ¡Qué cerquita! Ahora Ahí sí, queda uno. ¡Queda uno! ¿Qué, qué tiempo tenemos? ¡No! Oh. ¿Lo tomaron? No, ya. Pa... para ¿me muestras, por favor, el de la punta? Pero... Porque para nosotros estaba adentro. ¿Me muestras el de la punta de arriba, por favor? No. ¿Me, ¿Me lo muestras? No, no lo toquen, no lo toquen simplemente la cámara, porfa Porque es que nosotros de aquí, no. pareci pareciera que estuviera adentro, pero pronto es una... No, apaguen cámara, chicos, chicos. Vamos a realizar el banco. Se desconectó la cámara, se nos desconectó la cámara, ya la estamos volviendo a conectar. Entonces en este caso nos toca mirar Bar. Sí. Nos, eh, nos, miramos Bar, por favor, eh, Antonio. Sí. Pero, ok. Que se vea que haya salido en la, en la competencia. bien, un segundito bueno, mientras tanto les recordamos a todos nuestros patrocinadores damos agradecimientos a Pigma León Pigma León Tech es patrocinador de RoboJump al igual que nuestros amigos de electroequipos, Equipos Electro Equipo siempre presente para todas sus necesidades Electroequipos también organiza la WRO la World Robotics Olympia. entonces eh, eh, me y me dices y también para el tiempo no sí sí sobró el tiempo entonces en este momento vamos a darles un momento siguen ustedes jueces me retiro y, y siguen ustedes para que den solución bien Recordemos que se está revisando el bar para comprobar la actuación del robot Swift. Ahí, ya voy a enviar unas capturas de pantalla. este Aina animal, por favor, para que me las, me las cheques? Sí, sí, sí cómo no. se ve. Espera a ver. Uh -huh. En la primera imagen... Está encima y en la segunda sí está abajo porque se ve la... En la primera imagen está adentro, sí. Y en la segunda imagen... Está afuera. Está afuera, sí. Sí, sí. sí, sí, está afuera. Sí, sí, está fuera. sí. Listo. Sí, sí. Está afuera. Sí. Está afuera. Sí. Y... Hay otra imagen Listo. también que yo la vi muy rápido al pasar. Cuando levantan la cámara, eh, fue muy rápido, pero me pareció ver el vaso apoyado sobre la mesa de abajo, lo que quiere decir que está Pero fue sí, todo está, muy rápido, fue todo así. Sí, Listo. Sí, sí, Mucho fuera. cuidado que sea sí. que sea esto para los otros equipos. Cuando nosotros les pedimos, por favor, no apaguen cámara porque nos demoramos más en deliberar. Simplemente con la cámara prendida nos muestran y ya verdad fue nos desconectó, no la apagamos. Listo. Pero igual, como se desconectó, nos toca hacer otro proceso. Listo. Entonces, eh, el tiempo... Antonio, ¿tú tenías un tiempo? ¿Qué tiempo sobró? Es, es 1.15... Entonces, sí, este, serían 45 segundos que, que sobran, serían 145. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Toño. Listo. ¿Qué equipo nos falta ahí? Ah, nos falta uno todavía, ¿no? Sí, Nautabot. Nautabot. Recordemos que Swift también ya se clasificó a la segunda ronda con este tiempo. Sí. Eh, Podríamos decir que aquel equipo que haga ronda completa clasifica prácticamente. Sí, sí, sí, porque superando los 90 eh, ya estaría dentro de los 10, o al menos en el décimo puesto. Listo, gracias, sí, Nautavo, perfecto. Listo, chicos, a la cuenta usted eh, pongan la batería para que empiecen, todo. Ya. Qué suerte que se inventó lo del bar, ¿no? Que muchas veces suele ser muy polémico en el fútbol, pero bueno, acá nos está ayudando muchísimo. Y, y, es, y es un proceso para tratar de hacerlo más transparente posible, ¿no? Una cosita, espérense, estamos poniéndole la batería, pero era para decirles que live, en el live no se está viendo lo que está pasando. No, ya vamos a mirar. No lo no, toquen, simplemente la cámara porfa. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, la tecnología del bar comenzó en el fútbol americano, puede ser, ¿no? Creo. Allá, allá se utiliza, pero hay, hay, tiene una modalidad diferente que usted reclama, tiene hasta cierto tipo de reclamos que puede hacer, cierta cantidad, sí. y dependiendo de esa cantidad ya te, te dejan, ¿no? También en los deportes, por ejemplo, en el taekwondo, también se, se implementa, a lo mejor no como bar, pero también se representa una parte de repetición, en la cual cada, en este caso cada coach puede pedir la repetición y sea para un punto a favor punto en contra. Uno, dos, tres. Va más despacio que los anteriores. Otra estrategia está utilizando, parece. Sí, va más tranquilo va más tranquilo, pero va más seguro. Si vemos... Ah, bueno. Los por, ¿no? por uno, dos, es dos, es, dos, es, dos por uno. Sí, no, lo, lo tomo cualquier día, con tal de que caiga. Va muy bien. Va lento, es que ese es, es, es, es el, eh, muchas veces pensamos que entre más rápido Rod me dijo a veces ay, no tenganlo ahí más. que no se le vaya a caer creo que ahí se quedó la llanta por fuera y ya no se recupera qué pena venía muy seguro qué lastima venía súper bien quedan cuatro vasitos no sí. bueno, 60 ya 60 puntos Esto, ya y sin nada que hacer 60 puntos una lástima porque de verdad iba muy bien el Rod Bueno, perfecto. ¿Quién sigue, Toño? Sigue el equipo de Polyrobots, el robot Infinity. El robot Infinity, que es el, el super robot, ¿no? El y superbot. El Exactamente. ¿Sí? Okay. ¿Ok? ¿A tu conteo? a su conteo. Listo. Uno, dos, tres. Oh. Muy rápido va este, oh, sacamos todo. Bien. Bien. Recordemos que muchas veces la velocidad no es lo, lo que determina si es bueno o no. Bueno, vamos a ver. Ahorita tenemos que ver algo ahí. Sí. Está cruzando la línea. Central. Déjalo. Pues es. Es que es que sí es que sí, sí la detecta. La detecta. Sí, ¿sí? Sí. Sí, la detecta. Sino que sí, al parecer es eh, ah, sí Ahí está. Detecta. Ahí está. Sí, ¿Listo? sí, sí. Está correcto. Sí, la ¿Listo? Listo. Vale. Entonces me dan por favor el, el, el tiempo. 30 estar? segundos. Yo tengo. Tal cual. Tal cual. 30. O sea que tenemos 190 puntos, ¿no? Exactamente. 190. Muy bien. Entonces ahora va la furiosa. La furiosa... El equipo Skynet, el robot Skynet. El robot Skynet. Vamos a ver si, puedes, si lo puedes superar a Superbot. Ahí, entre la misma Le recordamos que el récord está en 15 segundos, ¿no? Ok, ¿a su, conteo? ¿a su conteo? Creo que está en menos, en 12, ¿no? En, en, en México lo pusieron en 12, algo así. tú conté Uno, dos, tres. No va tan rápido, pero también va muy bien. Ahí pero detectó ahí, la ahí línea. Te bien, sí, sí. No, ¡Uh! Se volvió. Se volvió. Ahí, ahí está adentro. Ya, tiempo. Bien. Bueno. Aníbal, ¿cuánto tienes? Yo tengo que lo hizo en 28 segundos. Exactamente, en 28.54 segundos. Sí, 28.53. O sea que 192, ¿no? Sí. Eh, sí así sí, es. Sí, sí. Le ganó al hermanito. La furiosa por, le ha ganado Superbot. Por, por dos segundos. segundos sí. <ríe> bueno, vamos ahora eh, con Tecnomayor, el robot Cubbot, por favor. Va Tecnomayor, luego Villano y terminamos con los tres de BIT. ¿Esta posición? Es que, es que no vemos, tienes que poner toda la, toda la pista está. para poder ver, porque es que si no, no vemos dónde está posicionado el robot. Ah, sí, así está bien. Listo, a la cuenta de ustedes, chicos. Uno, dos, tres. Creo que ahí inclusive, bueno, ya empezó. Chicos, mucho cuidado con la alineación de los vasitos. Igual ahí eso le va a jugar en contra porque los tenía muy sobre la línea, creo yo. Eh, ahí va bien. Bueno, ya tienen los 10 puntos garantizados este hay que acabar ¡Uy! Cinco, ¡Uy, cinco, qué... ay, ¡Uy! ¡Casi! Sacó casi cuatro los... Sacó cuatro ¿Hubiese Dale. sido récord si se los cinco juntos? Yo creo que yo ningún... No, o sabes que en, en México creo que sacó los seis del centro, uno juntos ¿Cierto? Eh, ah. De pronto sí no, no te escucha, Antonio? Tenía los sensores abiertos entonces ya nada más pasó exactamente por alguien en el medio y ¡fum! los seis los recogió porque si detectaba la harina, pues sí, si tenía los, los sensores, no aquí en el centro, sino aquí. Entonces, claro. cuando era hacia a lo largo, se la pasaba por eso. Y, y, y ese fue el que después, en la ronda final, se fue para atrás. que tuvo ese, ese problemita. Eso fue increíble. Fue porque detectó como la sombra, ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó. Ahí, uh, Sí, bien. Quedan dos. ¿Qué quedan? ¿Qué quedan dos. Ay, porfa, la camarita, no me la muevas La tanto? cámara, no, sí, la cámara, porfa, que no me toda la pista de eso, gracias. Se quedan 30 segundos. ¿Será que sí? Eso está complejo, vamos a ver. Yo, yo por la forma como veo como está haciendo el recorrido, creo, no creo que va a tomar esos dos de la mitad. Parece que está haciendo una especie de... Como es que curva. Es de, sí, de cuadrados. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, 80. 80. ¿Sí? Muy bien, vamos con el robot. El robot villano. El robot villano del equipo villano. Veamos cómo les va. A ver, aquí tenemos... tenemos? Uno, dos, tres. No esperaron a nadie, empezaron de uno. <risa> pues, ya, ya estamos en el... Chicos, te, te tengo una mala noticia. Cero puntos. Eh, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Para un momento, para un momento. Para, para, para, para. Te, te voy a explicar una mala noticia. Tú dijiste 1, 2, 3, retiraste la mano y lo volviste a tocar. ¿Listo? En el, por eso es que dijimos que siempre estén muy seguros de que cuando lo prenden, sale el robot. En el momento que eh, saca la, la, sacaste la mano, en el momento que sacaste la mano, Empezó el tiempo. Entonces, cuando la volviste a poner, para el tiempo. Entonces, desafortunadamente sería cero puntos. ¿Jueces, me corrigen? Sí, tal cual es así. Como tú dices, ya lo tocó una vez que comenzó a correr el reloj, así que lamentablemente quedan con, con cero. Sería sí. NA. No, cero no. Eh, eh, sí, sería cero, exactamente. Sí. Eh, muy bien, gracias. Bueno, chicos, terminan ustedes con los DBIT. Voy, voy a ver un temita de transmisión. Respiro. Ok, está bien. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo vamos ahora no? con el robot Scorpio, de, Scorpio. del BIT, por favor. Ya vamos. Cuando nos toca, inmediatamente quitamos el eco. Es de. Bueno, espérense ahí. Ven, tenemos Va, una Scorpio. Scorpio. visibilidad. Scorpio. Mm. Bueno. Podrías, a ver, eh, yo lo, lo estoy viendo mal. Sí, si sí te podrías acercar sí, o girar. Sí, sí, sí. sí, para poder dar verlo un poquito mejor. O, o la cámara en horizontal. En horizontal. Así. Eh, no, a ver, no. este, si quieres ponte en frente. yo me pongo entonces hacia el otro lado. Sí, por favor. Aquí. O me paro. Ah, así, pero digamos, bueno, si regresa el celular a como lo tenías en forma vertical. No, si, intentas, si intentas colocar el celular así. Mira, y, así era... Es como, yo tengo el celular como tú me estás mostrando en la cámara. Bueno, así tienes activada la parte de orientación para que se pueda girar la pantalla. Gran. Se sigue viendo igual, pero la tengo... chicos, dejémosla como la tenían, así déjala, así Sara, para que no perdamos mucho tiempo y lo hacemos así, porque si no eh, nos demoramos mucho ahí. Listo, ok, listo. Eh, ¿Quién lo, ok? Bueno, Sara, un uno, dos, tres. Está ay, sintiendo... ay. Ah, volvió a entrar Bueno, ahí lo saca Ahora sí Esa es buena Está usando un tipo De seguidor de línea <risa> Sí, tal cual ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué pasó? <risa> El vaso se quedó atascado con la hoja ah. que le pusimos para ah, tapar Ay, ah, gente ah. Ya a a, a, Ahí sale, ahí sale. Ahí, ahí siguió. Recuerden sigue. que, que eso ya son Lo mismo pasa, de... sí, es la hoja. Tenemos que pegarle ah. cinta. Ahí está. Mucho cuidado porque eso ya es. Sí, en las etapas definitorias eh, puede llegar a costarles un podio. Sí. Yo, yo creo que aquí hay un problema grande y mira que el problema grande es que creo que o se va a quedar esos dos adentro ¿no? sí yo creo que ese va a ser el problema como nada más está haciendo el puro circuito externo falta hacer el interno es como dice Antonio es un seguidor de líneas así ah qué lástima bueno, quedan 30 segundos. Okay. Quedan 20 segundos, 1 minuto 40 segundos. Ahí vemos cómo está intentando, pero no hay cansa, las garras todavía le faltan estar un poquito más grandes. Cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Ocho vasitos, 80 puntos. Listo, gracias. Ok, perfecto. Vamos ahora con el robot etnia, por favor. Sí, estamos organizando de nuevo los vasos. Ahora viene el campeón del mundo, ¿no? Este, este es el campeón. Así es. Muy bien, muy bien. Listo. Jami, tú das la cuenta. Uno, dos, tres. Sí, este oh. no está actualmente en la línea negra, pero está un poquito atrás. Pero ese vasito... Sí está muy pegado en la línea en medio, entonces no sé si vaya a alcanzar a, a tocarlo. Había empezado muy rápido. Había empezado, creo que a los 20 segundos ya había sacado nueve vasos. Correcto. Ah. Bueno, quedan 46 cinco segundos a ver si alcanza a sacar ese vasito que no creo yo sí. creo que se quedó ahí sí, 30 segundos 20 segundos así, vamos a estar dando vueltas, vueltas, vueltas Híjole. Cinco segundos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Ok. Nueve vasitos, noventa puntos. Ok, perfecto. Noventa. Pues, bueno, vamos con el último, ¿no? Para Sí. sí. por favor bueno, les aclaramos a los equipos porque ahorita van a ver, recuerden que pasan son los 10 mejores si hay algún empate por ejemplo ahorita van a ver que hay varios empates en el quinto lugar, pero entonces ese es por ejemplo quinto, sexto y séptimo porque son tres empates en el quinto lugar luego sigue en octavo tenemos tres empates también entonces si pasa, recuerden que son los 10 mejores, o sea, todos los, eso está programado para todos los que salgan en verdecito ahorita que lo van a ver son los que pasaron. ¿Listo? Para que estén tranquilos que nosotros eso está todo coordinado. Estamos listos. Tú cuentas. ¿Listo? Entonces, ahora cuento ustedes, ¿Tú? chicos. Ah, un momento, un momento, un momento, un momento. Me muestras la cámara Creo que el robot está una parte de afuera. Epa, ahí sí. Uno. Uno, dos, tres. Está interesante ese, ese robot, porque se me hace, se me hace muy diferente, tiene, muy diferente tiene, la... tiene, tiene un sensor ultrasónico en la parte de arriba. Pero está detectando bien las líneas. O sea que... Vamos a ver. Uy, de pronto... A veces el problema de esos es que se puede encajar, ¿no? Si se encaja ahí... ¡Ay! Ah, ¡Qué suerte! Lo sacó. Cuatro. Si saca dos más, por los números que tengo, clasifica la segunda ronda. Así, que saque todos, su preferencia. <risa> De tiempo como vamos? Quedan 28 segundos. Okay, llamero ahí. El último, lo último Ok. Ahí lo sacó. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. 90 puntos. 90 puntos. Porque ese último no lo alcanzó a sacar, ¿cierto? No no, no, no, no. Ya había terminado el tiempo cuando sacó el último. Así que son 90. Así es. Bueno. Entonces, habiendo dicho eso, entonces en este momento vamos a poner la posición y, bueno, les, les dejo saber algo. Creo que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exactamente clasificados. Tenemos unos empates ahí en uno, unas posiciones y se las vamos a mostrar. Entonces, en este momento, déjenme un momento, yo les... Ya, eh, ya les presento. estoy compartiendo. Ah, ya la estás compartiendo tú, ¿listo? Entonces, en este momento tenemos en... Bueno, tenemos 11 clasificados, casualmente. 11, porque hay un triple empate ahí en noveno, décimo y el onceado lugar, pero como están en el noveno, entonces se va. Entonces, están con 80 puntos, clasifican B.I.T. Scorpio, Tecno Mayor y Nova Robot Space. Listo, con 90 puntos clasifican Metal Monkey, Etnia, y Robot Cui, Café Bot. Uy, cuatro, un empate ahí cuádruple en el quinto lugar. Cuarto lugar, clasifica Swift de Nova Robot. En el tercer lugar, Airship de Nova Robot. Y primero y segundo lugar van liderando Robin de Skynet y Robots Infinity. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí los dejo. Muchísimas gracias, Antonio. Ustedes quedan ahí con los mejores jueces del mundo. Y ellos les terminan de hacer ya para esta segunda y tercera ronda. Vamos a volver a ponerlo en el orden alfabético para que salgan en el mismo orden. Entonces, van a salir CafeBot. PeopleBot Robotics, Nova Robot Airship, Nova, Nova Robot Swift, Nova Robot Space, Poly Robots, Skynet, Cubot, Scorpio y Metal Monkey. A todos los demás que nos clasificaron les damos las gracias, les agradecemos, muchísimas gracias por ser parte de este evento. Hay que seguir mejorando, hay que seguir practicando para que la próxima nos vaya mucho mejor. Entonces, ya ustedes se organizan, entonces ya ustedes dirán. Ok, bueno, vamos. Ahí está, ahí está el profe, el profe Javier. Estoy teniendo, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Estoy teniendo unos problemas, eh, se me congeló la pantalla, me, seguramente claro, me escuchan bien, pero yo no, no logro ver absolutamente nada. Ahí está, ahí está, ahí está ahora sí. Ok, no mal, ¿sí? Este, sí, ahorita vamos a tener lo que va a ser de esta segunda ronda. Es, y aquí tengo lo que viene a ser la posición. Y en este caso, la posición va a ser. Javier, ¿me va ser? ¿Mande? No, no, tranquilo, ah, tranquilo. Va a ser en la posición del lado derecho, voltando hacia afuera. Del lado derecho, volteando hacia afuera, por favor. Falta un vaso. Recordemos que Yo en esta ronda. La imagen man... claro, sí. Ah, sí, sí. Sí. Recordemos que en esta ronda participan 11 robots y clasifican los 5 mejores a la ronda final. Córrese ahí, Pablo. No sé, ok. Sí. ¿Listo, profe? ¿Así ¿Sí es la posición, perdón? Sí, así profe. es. Del lado muy derecho, bien. volteándose fuera, por favor. Listo, ok, así. ¿Cierto? Ok, a su conteo. Okay. Listo. Uno, dos, tres. Ahí vemos cómo empieza. Ya empieza a ir sacando de los vasitos. Ok, muy bien. Quedan, quedan tres. 2, 1, 23 segundos, es el escrito si puedes subir un poco la cámara, no, acá, acá. Ahí, está, ahí está, ahora sí, gracias, ok, vamos <risa> ahí la tiempo, muy bien, bien, yo tengo que lo hizo en 37 segundos, sí, así es. Se le sobran 23, eh, 23, eh, 83, perdón, sí, 83 sí. segundos. Serían 183 puntos. Así es. Perfecto. Sí, yo tengo muchas, muchas felicidades. Yo dije 23, sí, digamos. Es pues que lo dividimos en 60 para hacer la, las, las operaciones más rápido, ¿verdad? Claro. Este, Así pero es. bueno, ahora vamos a seguir con el... El equipo de MapleBots Robotics, el robot, eh, Robocool, por favor. De MapleBots. Ok, aquí los tenemos. Ok, ¿ustedes listos? Sí. A su conteo, por favor. Tres, dos, uno, go. Ahí ese... Ah, ah, ahí lo ah. largo. Había quedado enganchado. Sí, es lo que dije. Se me, se me había hecho un poquito raro de que lo tenía ahí entre la parte de afuera y la parte de adentro. Pero bueno, va muy bien sacando... Sacando ah, todo. Le quedan ahí dos? esos dos. Ya, ya los dejó acomodaditos, ya no los dejó el tan en la mitad. Y es ¿Quién sabe? Y... ¿Uno? Ok. Falta uno y va un minuto. Entonces, tiene oportunidades todavía. Y Híjole. Ay. Lo pasó para el otro lado. Bueno, ahorita en la, en, la en la siguiente media vuelta, ahí, ahí lo debe sacar. Ahí vienen las buenas vibras para todo lo que es este robot de MapleBots de Robotics Colombia. A ver, ahí vamos a ver cómo les va. Ahí. Y ahora, ahora, ahí está, ahí está, ahí está. Tiempo. Muy bien, muy bien. Yo tengo que lo hizo en 1 minuto 29 segundos. Así es, un minuto 29 segundos, por lo sí. tanto tendría. Le sobró 31 segundos. Así que tendría 131 puntos. 131. Muy bien. Hasta ahorita vamos cómo han mejorado los primeros dos, dos equipos, los dos robots, su puntaje sí. de la primera ronda. Así que bueno, vamos con el siguiente equipo, el cual es el del equipo Nova Robot, el robot Airship. Por favor. Airship había tenido una muy buena primera ronda, había hecho 179. Había quedado tercero. Vamos a ver ahora si puede repetir la actuación de hace media hora atrás. Sí, me, veamos cómo le va. A ver, el, el robot, me lo muestran por favor. Airship. Ok, muy bien, gracias. De lado derecho. Sí, hacia afuera. ¿Ok? ¿A su conteo? ¡Uno, dos, tres! Ok, veamos cómo va sacando todos los vasitos. Y cómo ahí vimos cómo uno se cayó... Solo por el golpecito. Es lo bueno de las pistas elevadas. ¿Cómo? A veces cuando ruedan se salen. Ahí quedan, quedan esos dos pendientes. Y se nos oh, cayó uno. Se bueno. Son 90 puntos. 90 puntos. 90 puntos. Okay. Iba rápido, iba muy rápido. Y se me hizo que iba más rápido que la ronda pasada. A lo mejor. Sí. Algo de eso habrá pasado. Vamos ahora con el robot Swift. Por favor, robot Swift. Ok, vamos a ver. Ahí, por favor. Ah, ahí. A ver, andale muy, muy bien. bien. Perfecto. ¿Ves? Gracias. Sí, sí. A su conteo. Uno, dos, tres. Sí, se puede. Sí, se puede. Ok. Ahí vemos cómo este va más despacito. Y es una pequeña tipo de curva. O sea, no va... ¿Completamente ah. recto? Ahí está. Ahí sacó ese. Ahí va por el otro. Quedan cinco, ¿verdad? Sí, sí. Cinco vasos. Ok, vamos a ver. <risa> ¡Uy, uh, ese! Casi. Ah, ahí, ahí está. está bien. bien. Quedan cuatro. Cuatro pendientes. Van 40 segundos. Ah... Que no se nos quede, que se nos salga de ahí, que se nos salga de esa esquinita. Ah. ¡Híjole! ¡Qué pena! A ver. Ahí está, ahí está, muy bien. Ahora sí. Ahí se viene. Ah. Muy bien. Un, quedan, uno menos. Van tres. Bueno, quedan tres. Y va... Muy bueno, bien, ahí queda uno. Está. Vamos a ver si en esa lo, lo saca y ay, ay, ay. Oh, se nos giró un poquito de más. Vamos a ver, Vamos a ver la que sigue. Así. Este, este ya parece de puras vueltas. Sí. Y se nos, que se nos salga. Ahora ahí. sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Muy bien. Bueno, 1.34 tengo. O sea, sobraron 26 segundos. Correcto. Al menos. Ah, ok. Ok. Sí, así es, yo también tengo 1.34, así que pues bueno, este 126 puntos, sí, así es, 126 puntos, okay. Este y bueno, vamos a pasar con el siguiente equipo de Nova Robot, el Robot Space, por favor, Robot Space del equipo Nova Robot. Y en eso ya para que se vaya preparando los, equi los siguientes equipos que van a ser Poli Robots y Robin son los que siguen después del ro del robot Space por favor Ok, ahí tenemos el robot. Eh, eh, eh, eh, okay, esperen esperen esperen eh, queremos ver si es Space mm, muy okay. bien muchas gracias gracias ¿Pueden acomodar el, los vasitos del centro? Sí, que no estén toca, no tocando la línea. La, ahí está. Ahí está. Ok. Bien. Uno, dos, tres. Vamos, Ok, vemos. Ya sacó dos. Esas esquinas han sido un poquito... Sí. Complicadas para, para estos robots. Ok. Muy bien. Como que esa, como que la programación hace que toquen uno, giran y los está devolviendo para el mismo lugar. Y en el medio. Ahí, ahí, ¡Ay, ay que la. Pero bueno, ahí vemos cómo los está tocando, nada no más les está dándole un toquecito. Ahí toca uno, ay, lo saca, claro. muy bien. No sé si ves, ay. por ejemplo, ahí, ahí Aníbal hace el caminito que te digo, la, el, la tipo sí. curvita, ahí, ahí sí. quedaría marcada. Sí, sí. Qué pena. Ah, <risa> y lo llegó a tocar, lo llegó a tocar, sí. pero no, no alcanzó. Okay, vemos ahora por el otro lado okay. lo que sí vemos es que lee muy bien la línea del medio sí. porque llega y ahí retrocede enseguida no es como otros robots que por ahí dependiendo de la velocidad con la que vengan o lo que estén censando bueno por ahí la pasan de largo este no, este sí. llega, Lo, bueno, bueno ya van, quedan cuatro vasitos y va 1.45. Tal cual. Dos últimos 10 segundos, así que la apure un poquito porque si no se le van a quedar ahí arriba. 5, 5, 2, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bueno. Quedaron 8 vasitos, vasitos, 80 puntos. Ok, perfecto, sí, muchas gracias. Muchas gracias a los equipos de Nova Robot. Este, vamos ahora con el equipo Polirobots, el Robot Infinity, que es el Superbot. El Robot Superbot. Se había hecho una muy buena la primera ronda, había hecho 190 puntos. Me había quedado segundo. Vamos a ver si pueden mantener ese, esa performance. ¿Ok? ¿A su conteo? Okay. Su conteo. Uno. Dos. Tres. Ok. Ahí vemos. De tres. Muy bien. Ok. Esos dos de arriba quedan y el de abajo no sé si estoy no estoy muy seguro. El de abajo, cuando terminen, van a tener que... Mo mo mover un poquito la cámara. Es, parece que está tocando un poquito la línea. Está, está en la línea. Está tocando la línea todavía. Sí, pero ahorita, ahorita vemos. Pero todavía hay chance de que lo saque. Ah, ahí está, ahora Andale. sí. Muy bien. Nos, no salvó, la mente. nos salvó de de tener que revisar si <risa> sí, vamos por ese de la esquinita quedamos sí. solo queda un minuto todavía un minuto para sacar uno así el robot puede superbot ahí va y, ah. ¡Y! estuvo ahí a los dos lados a los costados. Bueno, ahí lo no tenemos Ay. al SuperBot. En los la... últimos 40 segundos. Ahí está. Bien. Bien. ¿Qué tiempo tienes tú, Aníbal? Yo tengo que lo hizo en un minuto 30 segundos. Exactamente, 1.30. Por lo tanto, su puntaje serían 130. 130. Muy bien. Un segundo más lento que el, robot, el Robocui. Sí, sí. Pero bueno, ahí vemos cómo está una buena competencia. Claro. Y por ahí en un segundo también se puede definir. Sí, exactamente. Se puede definir todo. este Así que bueno, vamos ahora con el que en nuestra ronda pasada fue el, el que tuvo mayor puntaje el robot Skynet ro el, del equipo Robin hagamos al robot La Furiosa ok La Furiosa que es del mismo equipo ah no no no el, perdón. del que sigue del que sigue claro del que sigue sí sí Skynet ok a su conteo 1, 2, 3 Ok, ahí vamos Ahí vamos a la furiosa De a 4 El Fatality El Fatality ya tenemos todo Tenemos bueno, nada más nos quedan tres vasos dentro Así que bueno, que le eche ganas y que lo saque así rapidito Para aprovechar el mejor tiempo Quedan dos. Muy bien. Quedan dos. Y todavía tiene mucho tiempo por delante. Queda uno. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Tiempo. Bueno. Bueno. Yo tengo que lo hizo en 44 segundos. Sí, así es. Yo Muy también tengo sobrante. que es 44 segundos. Están sobrando 76. Exactamente. Serían 176 puntos. Muy y bien. con eso se, se ubica en la segunda posición, justo por detrás del equipo de Cafebot que ahorita es el que está con, con este primer lugar. Tal cual. Así que ahora vamos con el equipo Tecnomayor, por favor. El robot Cubot, por favor. Robot Coopbot del equipo Tecno Mayor. Tecno Mayor. Esta posición, ¿no? Ahí está. Sí, así es. ¿Se la cuenta? Sí. Eso. ¿A su conteo? Uno. Dos. Ok. Ya sacó tres. Ahí va. Por el cuarto, sí. muy bien. Y ah. este... Nada más ah, no Ah, ese parecería que está arriba de la línea todavía. Pero bueno, todavía tiene tiempo para sacarlo. Sí, ahorita, muy bien. Ahí está. Ahí va para esa zona. Seguramente ahora lo va a sacar. Es que es a lo mejor la estrategia que, que toma cada uno. Digamos, no sé si has visto que los robots no van derechos. Lo que hacen es hacer una tipo pequeña curva. Claro. Sí, para abarcar más espacio. Ahí está, muy bien. Quedan tres adentro. Tres adentro y 50 segundos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, qué lástima. Dejó. Dejó uno dentro todavía. Y ese parecería que está dentro y parecería que está afuera, pero bueno. Ahora lo vamos a comprobar bien. Ahí va. Muy bien, muchas bueno. gracias. Así. Ocupamos que nos saques también el de arriba para... el de arriba y el de en medio. Te quedan 10 segundos al, al robot. Y... 8 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, y aquí. Bueno, quedaron 2. Quedaron dos vasitos, entonces serían... 80 puntos. 80 puntos, exactamente. Había y, hecho 80 también en la primera ronda. Sí, así es. Y ahorita estamos viendo un pequeño ejemplo que todo robot que esté acabando la ronda está clasificando la siguiente ronda. Sí, así es, así es. Ok, y bueno, con eso vámonos a los siguientes equipos que son del equipo BIT. Eh, vamos a empezar primero con el robot Scorpio. Robot Scorpio. Eh, ¿Me das un sí. minutito? Un sí. minutito que ya estoy. Sí. Ya vuelvo. Sí, por mientras este que se vayan, que vayan prendiendo la cámara, que vayan acomodando. O sea, esperamos. Un... Sí. Vamos a irlo poniendo en posición favor ok bueno entonces hasta ahorita hemos podido ver este ya para finalizar esta casi esta segunda ronda ya un poquito más rápido que hemos visto que todos los robots eh, los que han terminado la ronda han sacado todos los 10 vasitos están clasificados para a la, la tercera y el último la última ronda pero en este caso todavía nos quedan tres robots el robot Scorpio, el robot Etnia y el robot Metal Monkey. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo les va a cada uno de ellos para ver si van a pasar o en cómo van a quedar estos puntajes. Así que, este, pues bueno, no queda, no queda más de otra que desearle el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes. Y, y bueno, pues vamos a esperar ahorita a nuestro siguiente juez, ya tenemos aquí al, al robot Scorpio que está acomodado, listo, puesto y dispuesto para tirar y sacar todos los vasitos que están ahí, ahí dentro de la pista. Así que, este... Bueno, ya estamos acá nuevamente. Disculpen la demora. Ok, perfecto. No, no, ponemos listo. A su conteo, por favor. Listo. Pablo, a tu conteo. Una, dos, tres. ¡Wow! Muy bien. Muy bien. Quedan cuatro dentro. ¡Ay! Bueno, ahora lo saca, ahora lo saca. Ahora saca dos juntos, seguramente. ¡Ah! ¡Ok! okay. ¡Ahí sale, sale, sale! ¡Ahí salió! ¡Muy bien! Muy bien. Queda uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No me los metas, no me los metas. así, No, no me metas los bajitos que tiene ese ahí. Vamos a ver si ese si le alcanza a tocar. Vamos a la vuelta siguiente. Así, vamos a la vuelta porque si lo veo un poquito separadito de, de, de la línea. Sí. Está como muy separado de la línea. Vamos a ver si lo llega a detectar, si se corre un poquito para adentro. Vamos a ver. A ver, a ver. Y... ¡Ay, qué lástima! No. Eh. A ver. A ver ahora. No. No. Se quedó justo, justo en la, justo en la línea, ahí se quedó el robot. Vamos a, Vamos a ver si en la siguiente vuelta llega a tocarlo, empujarlo un poquito. para ver. Qué pena, había empezado muy rápido. Qué lástima. Y justo en la práctica lo había sacado. Sí. Así es. Sí, en, en la práctica cuando la cámara está apagada, todos los robots eh, suele pasar, eh, andan mejor. Sí, y de hecho iba a, hacer, iba a sacar los seis. Iba a sacar los seis, y ese fue el que se le quedó. Yo también tenía uno que practicaba un bumper bot. Practicaba y no era de los mejores. Y se nos salió. Qué lástima. Sí. Qué lástima. Qué lástima, 90. Les decía que yo también tenía un bumper bot, lo sigo teniendo todavía, y cuando practicaba acá en mi casa no era de los mejores, pero hacía, hacía una performance muy buena. Y después cuando se prendía la cámara en el momento del torneo, sacaba dos y se caía. Sí, así así es. Nos es, pasa a todos. Es que yo creo que viene a ser mucho esa parte de que nosotros le echamos muchas ganas y el robot yo creo que cuando lo ven más personas que no somos nosotros mismos, como que les da pena. Y se ponen, se ponen penosos y ya nada más, este, pues ya dicen, no, pues ya no quiero funcionar correctamente. Pero no bueno, para confirmar, ¿cierto que sigue Etnia? Sí, por favor, sí, sí el siguiente robot es Etnia. Listo, estamos listos. Ok, a Ahora, su conteo. De nuevo, por favor. Una, dos, tres. Oh, oh, oh. Ok. Bien. Este sí me sacó la mayoría. Ahí me los dejó, me dejó uno, pero bueno, a ver si ahorita en la, en la sacada, a ver si en la corrida lo saca a ver. Vamos a ver, tiene muy buen tiempo. Sí, y viene derechito para sacar los dos juntos. Sí. Ahí, ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Yo tengo, tengo que lo hizo en 22 segundos. ¿Tú, Antonio? Sí, yo también tengo en 22 segundos. Bueno. Sobraron 38, eh, perdón, 38 más 60, 98. 38. serían 198, y con esto eh, se estaría colocando en la primera posición de, mm. de la tabla, y así justamente el, este robot, el robot Etnia, pues fue el campeón el campeón mundial en el Roboyam All Stars, así que bueno. Este, pues, está declarando que es un campeón. Pero bueno, sí. vamos con el siguiente equipo, que es el equipo Metal Monkey. Listo. A la cuenta tuya, Pablo. Ya. Uno, dos, tres. Sí. Ese robot es el que me gusta mucho la parte interesante del, del sensor ultrasónico de arriba. Sí, tal cual. Ahí está. Porque creo que cuando lo está detectando se está yendo solamente derecho. No sé si, no sé si alcanzaste a ver como que esa, esa pequeña parte de la programación. Ah, claro. Lo lleva derecho hacia el vasito que detecta. Sí. Sí. A ver, van 55 segundos. Quedan dos. Ok, esos, esos dos están... Híjole. Están en una posición complicada porque el robot intenta siempre eh, cerquita de las líneas. Y Estos dos vasos quedaron sobre la parte central. Vamos a ver si en algún giro ahora lo detecta, Pero parece que no, no, no, no lo está viendo hasta el momento. A ver, ahora, a, ahora, ahora, ahí sí. Ok, vamos, vamos, vamos, vamos, equipo. Así, okay. eh, ahí, va, ahí va Muy bien. bien. Muy bien. Falta uno, vamos. Diez segundos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, yo tengo que le sobraron 7 segundos. Sí, así es, serían 107 siete, puntos, pero lástimamente, a ver, vamos a ponerlos aquí lástimamente no es suficiente para, para acomodarse en la siguiente ronda. Voy a compartir la pantalla donde tengo aquí todos los puntajes para que los podamos ver. Este, aquí, bueno, si ¿sí se alcanza a ver Aníbal. Sí, sí. Ok, Yo bueno, bueno aquí, se, aquí tenemos lo que vienen a ser los equipos. Tenemos ahorita en, en quinto puesto el robots el robot Infinity. Tenemos también... Aquí después al robot de, de, de MapleBot, el de Robotics, el RoboCui. En tercer lugar tenemos al Robin de Skynet. Segundo tenemos al CafeBot. Y en primer lugar tenemos hasta ahorita el VIT, Etnia. Así que bueno, vamos por esta última ronda. Aníbal, antes de, con, de pasar a nuestra última ronda, te gustaría dar algunas palabras de... Sí. Así de... ¿De aliento? Sí, bueno, sobre todo, más que nada, a, a los equipos que ya quedaron eh, eliminados de, del torneo. Que, bueno, lo principal, como digo siempre, es, eh, es divertirnos, participar, divertirnos, aprender cosas nuevas. Fíjense que los robots no usan siempre la misma estrategia, hay diferentes estrategias, diferentes... Lo importante es eso, compartir el momento, aprender, diver, eh, poder diver, eh, divertirnos sanamente. Este, después el resultado es algo estadístico, eh, el robot en cualquier momento puede fallar. Fíjense que eh, tenemos un ejemplo de eso, el robot Etnia, que ganó el mundial el año pasado, en la primera ronda hizo 90 puntos y estuvo cerquita de quedar eliminado, y sin embargo el año pasado llegó a ser campeón mundial. Así que bueno, eso demuestra que, que los robots también fallan en algún momento, y, bueno, lo principal es divertirnos, aprender. Y si no fue ahora, será la próxima. Y, bueno, a seguir intentando y a seguir desarrollando y, y a seguir este, trabajando en esto que tanto nos gusta que es la robótica. Exactamente. Bueno, pues también igualmente eh, se, no se desanimen a, para, para estos equipos. Y no, en este caso no, no es nada más para los equipos que acaban de salir en esta segunda ronda, sino es en general para todos los equipos que hayan... A lo mejor no pasen de la primera ronda, a veces, a veces este, siempre pueden pasar estas, estas cosas de que, híjole, pues batallé en algo. Pero así como, como te dijo Aníbal, a veces les va bien en esta, en esta vez y a lo mejor en la siguiente categoría, en la siguiente competencia ya les va mucho mejor. Este, así que, pues bueno, vamos así con esto, este, pues a seguir con, el, con, el siguiente, con la siguiente ronda, ya es la última ronda. Sí. Ahora vamos. sí, la final, la final. La, la, final. Ponemos la final. El orden va a ser el siguiente. El orden va a ser alfabético. Vamos primero a ir con el, el robot de Café Bot, por favor, para que se vaya preparando. Muy Después bien. vamos a ir con el robot de Maple, de MapleBot Robotics. Después vamos bien. a ir con el robot de Polirobots Infinity. Vamos a ir con el robot, el robot Robin. Y al final vamos a irnos con el robot Etnia. Muy bien. Muy ok, bien. así que bueno, vamos a ir empezando con el robot. De Café Bot, para decirles lo que viene a ser la primera posi la posición en este caso. De Café Bot, que Café había Bot. hecho una primera ronda de 90 puntos y una segunda ronda muy, muy buena de 183, un poquito más del doble. Así que bueno, fue mejorando. Vamos a ver ahora en la ronda final. Así ¿Sí? sigue mejorando o mantiene el nivel, por lo menos. Sí, exactamente. Y bueno, esta tercera ronda, la posición de, del robot va a ser del lado izquierdo, o sea, del lado contrario, y también mirando hacia afuera. Sí, va a Muy ser... Bien. Vamos a girar cualmente Si sí, lo teníamos desde de, de, de, el principio, volviendo acá, vamos ahora a voltear para el otro lado. Sí, así que bueno, eh, Café Bot, Profesor Javier... Javier, ¿estás por ahí? Ahí está, muy bien. Ok, muy bien. Ahí está. Se me va abriendo. Acá. Un robot de Bucaramanga. Bucaramanga. Excelente. Listo, dale, me haga, me haga sombra. una me haga sombra, ¿listo? ¿Listo? ve bien? Sí, a su conteo. Listo. Uno, dos, tres. Ok, muy bien. Se no llegó a salir, lamentablemente, pero ya va a volver. Ya lo va a ver seguramente y lo va a ir a corregir. Quedan tres vasitos. Híjole. Ahí, ahí, casi... Ok, tenemos esos tres vasitos que están ahí. Ahí están. Ok, ese... No sé, ese... Si ese de la esquina todavía sigue... Ahí, últimamente ese de la esquina está... en una, una posición muy difícil. Sí, muy difícil, el de la esquina derecha. De la esquina izquierda se ve claramente que no salió por completo, pero queda la duda en el de la derecha. El... Profe Javier, nada tomamos un poquito la cámara por allá. Okay. Muy bien. Ok, bueno, este vamos, Aníbal, te voy a mandar un mensaje, un mensajito por, bien. por el de jueces, nada más para, para checar algo. Joya, yo tengo anotado todos los tiempos, así que ahí lo vamos a, lo vamos a ver ahora. Vamos a revisar el bar. Exactamente, estamos en eso. Ok, bueno, ya quedó. Ok, bueno, ya quedó entonces este Aníbal, esa parte. Este, bueno, eh, lo que estábamos checando, lo que hicieron en este caso el bar, era que, este, estaba, si estaba dentro o estaba fuera, es la parte de los bocitos que estaba en la parte superior. Y sí, estaba, de, estaba dentro, entonces vamos a contar el, el tiempo, este, cuando ya sacó, cuando ya estaban todos fuera, que fue de un minuto diez segundos. Por lo tanto, serían 150 puntos. ¿Ok? Sí, 150 puntos. Ok, muy bien. Y nada más ahí como aclaración para un, para un mensaje que, que aquí nos mandaron. El sentido, sí, lo estamos considerando, sí, digamos, en este caso, de las personas, digamos, de, de los participantes. Y aquí se vio cómo, digamos, en la ronda pasada, el profesor Javier había empezado del lado derecho tengo el video tal cualmente, y en este caso empezó ahora del otro lado también volteándose afuera sí así que este aquí lo estoy, estamos verificando eso también para que no haya ningún inconveniente de, de nada así que pues bueno este muchas gracias profe profe Javier de Cafebot vamos ahora con el con sí lo estamos tomando en consideración con la ronda anterior ya que Nunca, nunca, digamos, nosotros no sabemos cuál es el frente de, en este caso, de, los, de las pistas y es, digamos, nosotros a lo mejor lo estamos tomando en cuenta que es el, nuestro frente para acá, pero a lo mejor ellos lo toman que es el frente del en contra, ¿verdad? Así que, bueno, vamos con el siguiente robot, sí, el cual sí. viene a ser de Mepelbots Robotics, el Robocui por favor. Sí, de todas formas, eh, eh, hay que aclarar algo, como dijo Antonio, depende siempre de la perspectiva de cómo uno lo mire, de todas maneras, la pista... Es simétrica. Entonces, eh, la, la, el accionar del robot eh, no, no, no habría diferencia porque es simétrica. Es depende cómo uno lo, lo esté mirando. Nosotros acá lo vemos a la izquierda, apuntando hacia la izquierda en la pantalla. Este, tal cual decía Antonio. Ok. Este, entonces, pues eh, bueno, vámonos con el equipo. De MapleBots, por favor. El Robocuy. Tres. A ver, ¿Tiempo tengo? Espera un minuto, espera un minuto. otra vez tres dos uno go, go. Ah, ah ah casi ahí muy bien okay bueno, okay. le falta apenas uno. Viene muy rápido. Sí, creo que ahora sí va a, va a poder sacar esos... Es, es todos. Lo, lo va a sacar muy bien. ese sí lo, lo veo que está en, en la zona la zona de barrido que, es, que, que hace normalmente este robot. Está muy bien. ¡Ah! ¡Se lo Está balado. ¡Pena! Lo tuvo al lado, tuvo al lado de esa parte. Bueno. Bueno, vamos a ver. En esta ocasión. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiempo. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes, Aníbal? Yo tengo que lo hizo en un minuto, ocho segundos. Ok, sí, yo lo tengo, yo lo tengo uno, diez. Pero vamos a, vamos, a, vamos a apoyar al participante. En este caso se pone el que es 1.8. Bueno, el más rápido. Uh -huh. O sea que le sobró 52 segundos. Sí. Sería 152. 152. Dos segundos más rápido que Cafebot. O sea, sí. Muy, muy interesante esta parte de la ronda. Así que Se pues bueno, definir. vamos... Se puede definir por muy poco. Exactamente. Vamos ahora con el equipo de Polirrobots. El Infinity, por favor. Superbot. Yo me salí la marica, no escucho. Ya podemos contar. Sí, a su conteo Uno Dos Tres okay, Ahí vemos cómo va El robot sacando todos los vasitos Y si sí está detectando la línea del medio Ahí para que Ahí vemos Como saca todo Todo lo que esté en su paso Muy bien. Quedan muy bien. tres vasitos pendientes. De tiempo vamos muy bien. Y eso no me, no me está yendo para ese lado. Okay. Muy bien. Ay, Quedan dos vasitos. Dos. Esos dos vasos me faltan. Un vaso. Queda uno Ese de la esquina. Tiempo. Bueno. Yo tengo que lo hizo en 49 segundos. Sí, así es. 49. Le sobraron 71. 11. Muy bien. Serían 171. Y hasta y ahora esos... está... Sí. En primer lugar. En primer lugar. Así Muy que bien. bueno, por favor, el equipo de Skynet, por favor, se puede ir acomodando. Y ya se aseguró el podio. Porque faltan dos rivales y está primero, así que... En el peor de los casos, quedaría tercero este robot. Así que ya se aseguró un lugar en el podio. ¿Me quedé sin audio o...? No, ah, no, creo, creo creo que era yo el que, el que se apagó el micrófono. Ahí, ah. una un, un, un disculpa, una disculpa. OK, bueno. Los este, invito no te... A su conteo, por favor. Uno, dos, tres. Ok, ahí vemos cómo va, sacando todo. Me está acomodando, moviendo, sacando. Okay. Ahí, pues muy quedan, rápido, muy rápido. ¿Tiempo? Yo tengo 28 segundos. O sea, que lo hizo en 28 segundos. No sé. Yo también. Ahí, ¿Ah? ahí, que, ahí el, el robot se apagó se apagó en ese instante. No sé si alcanzaste a ver. Se, se, se apagó. Pero bueno. ¿Cuándo sacó el último vaso? Sí, se, se, se, sacó ¿El, el último vaso y cuando se dio sí. la vuelta. Ah, claro. Ya, bueno, a ver, que sobraron 60, 92, serían 192, ¿verdad? Sí, muy bien. Y con eso... 192 para Robin, del equipo Robin, ¿no? Sí, así es. Bien. Este, a ver, vamos a ver, este, Mepelbox. Quedaría, quedaría el robot Etnia... Robot de Robin también es se aseguró el podio. Aquí estamos. Ok, a ver, Me pregunto. está sé? levantando la mano. A ver, ¿qué pasó, tengo, tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿El robot, cuando se tira al inicio, se lo tirar de manera inclinada? ¿En, en qué es.? O sea, digamos. Pero los robots lo estamos sacando, en este caso todos están este, horizontales. Cuando lo, cuando lo están presiona, presionando, es, eso es algo que pasó al equipo de Nova Robot, cuando los presionaban, les presionaban más fuerte o algo así, y hacían que se les inclinara un poquito el robot. ¿Es válido? Pues, este, en este caso viene siendo como que parte de la acción de que del todo al presionarlo para no no inclu in, incluir en el que presionas y lo vuelves a acomodar. Por eso nada más lo presionas y ya como salga. Listo, perfecto, gracias. perfecto okay. Bueno, jueces, antes de que empiecen, un saludo, qué pena, yo me les retiro un rato, cuénteme cómo van, en qué ronda vamos, muchachos. Estamos en la última, en la última ronda. Eh, hasta el momento, en la última ronda, todos los robots están... Eh, arriba de o, o, con 150 puntos o arriba de 150, lo que indica que, bueno, evidentemente son robots que, que son muy rápidos y muy eficientes. Y bueno, hasta el momento está ganando el robot eh, del equipo Robin, eh, pero falta el robot Etnia, justamente quedó para lo último, el campeón del mundo, que es definir si eh, Robin gana o si gana Etnia. Bueno. Mucha suerte a los equipos y, bueno, con toda. Listo. Bueno, a la cuenta de Cami. Uno, dos, tres... Yo, yo. Bueno, Yo tengo que lo hizo en 23 segundos Sí, animal, son 23 segundos pero dame un momentito porque este, si no me equivoco, creo que era el mismo lugar que la puso la, la, la ronda pasada y habíamos dicho que tenía que ser la contraria ah. No, o sea, no es vez. el mismo lugar si puedes mirar la posición del salón es el lado contrario Sí, sí, bueno, es lo que voy a checar, denme un sí, segundito, por favor. Está bien. Sí, por favor. Vale. Bueno, este, sí, este, ya lo checamos ahí en la parte del bar, y sí, digamos, sí a lo mejor es la misma posición de donde lo estás poniendo en la cámara, sí, sí es, pero este, en, la, en la ronda pasada hay dos hojas de máquina que están pegadas, yo creo que del lado derecho, o sea, de un, de un lado están pegadas, y es lo que cambió, digamos, en, este, en la ronda pasada estaban de un lado, y en esta ronda se ve cómo están del otro lado. O, o sea, pues hubo o sea, no, no, no, de cambio, que... por eso se ve igual. Yo fui la que, que cambió de posición. Cambio. En la primera sí. ronda estaba así, y en la segunda estuve así. Sí, sí, sí, exact exactamente. Ok, perfecto. Entonces, pues eso nos da un tiempo, un, una ronda válida de cuánto, Antonio. Ah, Aníbal, ¿me puede representar el tiempo que tenías tú? Sí, a mí eh, eh, me dio que lo hizo en 23 segundos, con lo cual le está sobrando 97 segundos que suman a los 100, suman 197 puntos. Sí, así es. Serían los, ciento, los 197 este, que, que tendría. Excelente. Entonces, mientras que vamos consolidando los puntos, para que organices ahí, ya tenemos primero, segundo y tercer lugar. Ganadores, felicitaciones a todos. Y para que nos compartas pantalla y nos digas entonces, Antonio. Ok, voy, dame tantito, por favor, porque... Mm. A ver, dame un segundito, por favor. Mm. Un momentico, Aníbal, un momentico, que no han metido uno de los puntajes, un segundo. Dale. Sí, ya está. <coughs> Hola. Dale, Aníbal. Ok. Quieren que empiece por el primer puesto o empiezo por no, el empezamos, No, empezamos por el quinto. Bueno. En quinto lugar, entonces, con 150 puntos en la tercera ronda, finalizó el robot Café Bot de Bucaramanga, Colombia. Bueno, felicitaciones ahí al profe Javier y a los chicos de Café Bot. Eso, muchas gracias, muchas gracias porque además este hizo una muy buena actuación, en la primera ronda había hecho 90 puntos, en la segunda ronda había hecho 183 puntos, y en la tercera y definitoria 150, lo que demuestra que es un robot realmente muy rápido, muy veloz, muy consistente. En el cuarto lugar finalizó con 152 puntos el robot robot Kui de MapleBots Robotics, así que un aplauso para ellos también. Felicitaciones a los chicos de Pasto, felicitaciones, ahí están los chicos de Pasto. De Pasto, Colombia. Felicitaciones también para ellos. En tercer lugar, el tercer escalón del podio, con 171 puntos, finalizó el robot Superman de PoliRobots de Bucaramanga, Colombia. que Un aplauso para ellos también. Gracias. Gracias, gracias, gracias. En segundo lugar, también de Bucaramanga, Colombia, y con 191 puntos, finalizó La Furiosa del equipo Robin. Un aplauso gracias. también. Eso. Y ganador de esta competencia de Vamperbot con 197 puntos y a un final. campeón del mundo y a un campeón del mundo a un campeón del mundo y... y revalidando nuevamente el título, demostrando por qué fue campeón del mundo, porque es el actual campeón del mundo con 197 puntos terminó el robot de etnia de El Retiro Colombia <risa> Felicitaciones, felicitaciones chicos, felicitaciones a todos. Eh, la, la verdad fue una, una competencia muy linda, muy disputada hasta lo último, así que bueno, felicitaciones, ojalá se hayan divertido y bueno, muchas gracias nuevamente a todos por haber participado y a ti también, eh, Eduardo, por haberme convocado y a Antonio, eh, por haber compartido junto a mí el, el jurado. Bueno, yo quiero decirle a todos los equipos que felicitaciones. Recordamos que eh, todo esto fue gracias al patrocinio de Pigman León, Tech, también al patrocinio de Electro Equipos, y lógicamente a todos ustedes, Antonio, Aníbal, por habernos ayudado el día de hoy, a la gente de la Universidad Sor Colombiana del Semillero Reus, que nos ayudó con la producción de la transmisión, también a la gente de la Red Colombiana de Robótica Educativa, que son los organizadores oficiales del evento, y bueno, cabe decirles que toda esta información, todo lo que son los premios,